desde murcia trigentésimo cuadragésimo quinto día consecutivo de protestas de protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad de murcia en dos. el paso del corredor del mediterráneo en pleno... tipo de, de mercancías podría alcanzar un kilómetro y medio, lo que sería más mercancías peligrosas circulando por Murcia y con más frecuencia, también en contra de la pasarela, esa pasarela, ese monstruo metálico, como denominan muchos vecinos, que sería el único modo, la única forma de cruzar, de ir de un lado al otro lado del muro. 345 días seguidos ¿Se ve bien y se, se escucha bien? Gracias María Bueno, aquí estamos una noche más La 345 ya Y aquí seguimos en agosto, la gente sigue saliendo a la calle. que si no no es que aquí también hay yo porque de la Pero aparte, tampoco porque ha pasado a que Porque ya los no lo han voy no cantar de que número al demonio que se fue, Bueno, vamos a darnos una vuelta por aquí a ver qué, cómo está el ambiente después del día de ayer, a ver lo que, lo que, cómo está la gente de Ánimo. Como podéis ver, la gente no se cansa en agosto, sigue saliendo a la calle a luchar por sus derechos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere? Bueno. Sí, ahora <tose> A ver, sí, ahora la la la la la la la la la la la la la la la la sin tregua. Hoy miércoles, día previo al gran concierto del grupo Sin Tregua, como todos los jueves de de agosto. Así que animamos, recordamos a todos que mañana. ...tenemos que venir todos a, a escuchar a ese gran grupo sin tregua... ...que van, hemos visto un tuit de este día de los viaquingos... ...donde nos anima el... ...no sé si es el guitarrista o el bajo del grupo... ...a, a que vayamos todos a, al concierto que... Que, dará, ...que tendrá lugar mañana jueves... 23 de agosto... ...penúltimo jueves de agosto... Ya uno de los, de los últimos conciertos de este, de este magnífico mes que ha sido tan, tan difícil para continuar la, las protestas, pero los ánimos de la gente aquí son incansables y no se para nunca, jamás. Cada uno venimos de nuestra casa, cada uno tenemos una opinión diferente, pero aquí seguimos todos porque todos pensamos que es necesario seguir insistiendo en conseguir los nuevos retos de esta, ...de esta gran movilización... ...que ha supuesto y que sigue suponiendo... El <coughs> ...las protestas... ...por soterramiento soterramiento a las vías y... ...contra el, el muro... ...que dividía nuestra ciudad... ...y que... ...y qué de momento... ...ahí está... ...seguimos pendientes... ...de momento tenemos noticias de que... ...estaban en camino... ...más bivalvas para seguir trabajando... ...cuatro en total... ...ya estaba trabajando una que... Pocas veces se ha celebrado tanto aquí la llegada de, de, de una brúa aquí a Murcia. Así que bueno, eso es buena señal, buena señal. Seguimos expectantes, pero nos merecemos también ilusionarnos. Saludamos a Pepe, Pablo, Aurora, Isa, Marcos y Silvia, que nos siguen todos los días y vienen cuando pueden. Como todo, aquí siempre, siempre se lucha y siempre se saca un hueco para venir aquí a las vías y, y compartir, compartir estos momentos con, con esta gran familia que se ha creado aquí. Recordaros hoy que aparte, al, finalizar, al finalizar este directo eh, se empezará otro directo en, en, en Totana porque allí llevan también otra lucha de que el ave eh, bueno, pues, va a pasar por medio del pueblo, han, han decidido expropiar algunas casas y la gente está allí también manifestándose en contra de, de esa aberración. Entonces, eh, lo que han la, la medida que han tomado allí eh, los vecinos de, de Totana es eh, encerrarse en el, en el ayuntamiento de Totana y dormir allí mientras que, mientras que no se les dé una, una solución. Y luego pues se retramitará pues, esa, esa manifestación. Todos nuestros ánimos a, al pueblo allí de Totana, que, que como aquí no, no se rinden ante una decisión política y, y pueden tomar las la riendas de de su ciudad, bueno, de su barrio en este caso, y, y luchar por porque no, porque no, no le expropien sus casas y, y ya está. Thank yeah. you. Yeah. Yeah. Yeah. ...el magnífico sonido de nuestra fila acompañante... ...las pipas... ...poco a poco observamos que van llegando más vecinos... ...hoy hay que decir que vuelve a ser una noche bastante calurosa... ...se mueve bastante poco aquí en el... ...en la orilla de la vía... Pero aún así los vecinos siguen acudiendo, como no podría ser de otra manera, a esta gran movilización vecinal. Allí viene saludando el tren, como cada noche sus 10 o 20 veces. Qué poco lo vamos a echar de menos, eh, cuando esto se soterre. 96 que no va que no va que no va que no va que no, va? no son más batería la madre que Cecilia. es que siempre he llevado batería por pues si una se casta se pone otra siempre he llevado dos ¿Hay una mala luz? No sé. No Ahora estará ahí. Es que lo está viendo, entonces se la lleva Cecilia para para grabar ahí. ¿Estáis en directo? Claro. No sé, es que me han oído. Claro. ¿Qué me ha dado de aquí? Me ha aquí, me ha dado de aquí el micrófono. ...hoy retransmitimos en estéreo... <risa> ...dos emisiones en directo... ...de dos luchas hermanadas... ...ante la aberración... ...de que nos quieren imponer estos políticos... ...el aislamiento... ...de, los, de la gente más humilde pero lo que no saben es que también es de la gente más luchadora y ante eso no se puede vencer <risa> Viva el pueblo de Totana, viva el pueblo de Lorca viva Alcantarilla, viva Cartagena vivan todos los pueblos afectados por el aislamiento del que supone la llegada del ave en superficie <coughs> las pipas las pipas, las pipas. Vamos a hacer una visita por estos, por estos lugares tan hermosos, a ver a quién encontramos por aquí. Hayan venido grandes vecinos, como siempre. A ver qué nos comenta este corrillo por aquí. Es que ya podéis Claro, ya estamos en directo. No me digas que estéis en directo, claro. Cecilio ya da la orden. Sí, claro, Cecilio ya da la orden, enseguida vuelve a ir en Totana. Viene enseguida, ¿no? No, él se queda allí en Totana y ahora sigue allí. Que se van a encerrar esta noche. Ah, ¿se van a quedar? Ah, cuando se encierren, no me digas que... Cuando se encierren, se conecta con y otra vez. Pero, ah, ¿que se va a encerrar también? no sé si se va a encerrar, pues nosotros que... lo necesitamos también, Cecilio. ¿eh? Eso digo yo, que se van a encerrar los que estaban. Se van a que otra vez los que estaban se van a volver a encerrar, a encerrar, eso, a encerrar. eso sí. No, no pero no los que han ido, se vuelve. Que ya ha terminado lo que son. Que quieran encerrarse Que los que han ido a acompañar a los que se encierran, ¿se encierran también o no? No creo. Los que estáis por allí, si os podéis manifestar y contarnos si os encerráis. Ha ido, pues creo que ha ido con un objetivo, una misión muy importante de solidaridad, como nosotros la hemos recibido aquí, por ello y por tanta gente que ha venido, que es pues, muy bueno, es hermoso de que, se, de que se hagan esas cosas. Y es un gesto, lo que no sé qué grupo habrá ido, cuánto, pero lo que haya sido en esa representación, pues me parece fabuloso y lo felicito. Que también, como coincide, que, estamos, que todavía la gente está de vacaciones, o tienen que haberlo entendido ellos, que no está todo el mundo aquí, como tú bien sabes, Pablo, de que cuando esto se llena de más gente y entonces siempre hay más posibilidades. ...de que, que cuando pasan estas cosas... ...pues se incorpore más gente... ...a partir de septiembre seguramente... ¿Eh? ...claro, entonces ser... si ellos siguen... ...pero a ser así, que pues ya se nota... ...que entre nosotros aquí ya se nota... ...que los que no hemos ido, pero estamos con ellos... ...y sabemos que tenemos que apoyarlos... ...y darle ánimo y fuerza y que... Y la unión hace la fuerza y que es lo que se consigue, el estando unido. Entonces. No hay pues más to... que una injusticia, ¿eh? ¿Eh? Que Hay pocas cosas, unen claro. más que una injusticia. Claro, y injusticia. entonces eso es lo que no se tiene que desanimar. Claro que el estar encerrado es ah, distinto a, a estar en la calle sí, como bien. nosotros. Eso es más duro. Yo para mí pienso que, que el estar allí metido, no sé, tienen que. mucha valentía y mucha fuerza, pero esperemos a ver que se les escuche, que es lo que necesitan, que se les escuche y que pueda, que se pueda ver alguna luz ante esa situación también. Seguro que sí, seguro que sí. Yo deseo lo mejor, como es lógico, que deseamos para todos. Yo deseo también lo mejor para ellos en esta situación. Ahí está la declaración de, de nuestra gran Carmina Nuestra queridísima Carmina que siempre está aquí A Antonio nos pinta algo de cómo va el avance del soterramiento Ese agujero A esperar, no vamos a interrumpir la conversación Pero en cuanto podamos intentaremos escuchar los avances que vamos teniendo en... En estos nuevos eventos que se van dando, ¿eh? ¿Qué estamos? bien Bien. Okay. ¿Recuerdas qué, qué día es hoy? ¿Qué día de, de protesta? Número. 343, 44... Uh, 45, 40. bueno, vale. Más o menos dos se acepta el error, se acepta el error. Ya son muchos. Claro, Tricentésimo, cuadra, cuadragésimo. cuadragésimo, quinto día en las vías. A ver, se le echa de menos. el inicio de los, de los directos se le echa de menos a Cecilio. Por supuesto, siempre. <risa> ...ahí está. Hoy, está, hoy está apoyando otra lucha, ¿no?, Como... Eso está bien. Muy, muy necesaria también... ...efectivamente, hay, hay, que, hay que llevarlas todas para adelante... Sí. ...que sí. se vea que esto no es de un sitio solo... ...hay que cambiar de aire, porque si no nos ponemos muy nerviosos aquí... <risa> ...está bien moverse por otro lado... ...ya, no, pues sí. pues se vuelven a encerrar allí en, en Totana... ...¿quieres mandar un, un apoyo para...? ...hombre, por supuesto... Con pues mucho ánimo, fuerza y adelante. ¿Y estamos con ellos. Y adelante que estamos con ellos. Es? Físicamente no porque estamos aquí, pero eso. Hay una representación también. También, también. La gente nos representa a todos los que estamos aquí. Estamos es enfocando. El proceso? Bueno, con esto. creo que se ha quedado. wie wie der der Elena denk si no contestamos a los mensajes es porque no, no se puede, no sé por qué, no se han cargado y no, no vemos ni los mensajes, ni los espectadores, ni vemos nada, ¿vale? O sea, estamos incomunicados. Os dis pedimos disculpas si no, si no contestamos alguna pregunta o algo que, que nos hacéis. Hombre, no prefiero grábalo eso por yo. Seguimos adelante con todo. Vale. Ella solo. Eh ya solo. Ahí está ahora. Bueno, aquí tenemos Aquí tenemos a Joaquín que nos dicen que tiene ahora otro viaje programado de esas suyo. ¿Dónde Bien. va este, en, este, en este caso? Vamos a, a Medellín, a Colombia. Hola. Vamos a, a celebrar el 50 aniversario de, de la Teología de Liberación y también vamos a visitar una aldea eh, en un espacio que, bueno, en un, un territorio que, que empobrecido bueno, y que ha sido azotado y azotado por la violencia, sobre todo de los paramilitares, con justicia y paz. ...a compartir unos días... ...son pocos días pero bueno... ¿Cuánto tiempo va a estar? Pues salimos el viernes y regresamos el 5 de septiembre... ...no son muchos días pero bueno... Pero bueno. ...los días que va Pablo a esos sitios son muy intensos... Eso. ...y la sensación de que cuando... ...a medida que pasan los días pasa que son meses... Bueno. ...hemos hecho un viaje ahora reciente a Grecia... ...a los campos refugiados... Y es la misma sensación, dice oye pues si son 13 días, pero viene como la sensación como de meses, sí, sí. Pues ya no imaginamos ya la gente que está allí metida, ¿verdad? Sí, porque además, bueno, los campos de refugiados es tremendo lo que está pasando. Se están encerrados, decía un refugiado, nos tratan como animales ¿cómo quieren que nos comportemos claro. y que ellos luego dicen nosotros lo único que queremos es recuperar una vida normal, no si no queremos otra este cosa. Y bueno, pues es la respuesta de la europea de encerrar a la gente que viene huyendo de una guerra cruel y terrible, pues la respuesta es las bombas y, y, una, valla, ¿sí? y una valla y un, y un campo de refugiados y un campo de concentración. Totalmente vimos en la... Bueno, hubo un día en la, en la seta, salieron imágenes de sí. también de, de la asociación Amigos de, Richo, eh, Amigos de, de Richona. Richona, así no me acuerdo del nombre, sí. sí, Richona. Sí. Y no, se nos imágenes bastante, bastante duras. Y eso que eran imágenes así grabadas con, con un móvil, así que imaginamos que, mm. que las circunstancias allí son bastante, bastante, bastante difíciles. ¿no? Sí, sobre todo para los niños, pero fíjate, allí hay niños ya de 4 o 6 años que han intentado suicidarse. Nos decían los Médicos Sin fronteras que por ejemplo eso no se estudia en la universidad, se estudia el suicidio a partir de la adolescencia, que es lo que suele ocurrir, pero que ese fenómeno es tan nuevo que no se estudia, entonces niño que viven en un campo, por ejemplo, de Moria, que se construyó para dos mil personas, hay 10.000 bueno, la convivencia es insoportable, tarda dos horas en comer, que llega la comida, hay pocos puntos de agua, entonces bueno. Eh, es todo terrible, es todo terrible allí. Entonces la criatura que no tiene vida, que se le arrebata a su infancia, a su curso, pues es tremendo. También hemos vivido, por ejemplo, en, en Son Atenas, en una cual es un edificio que entra gente refugiada con los griegos, o sea, los griegos son los que los.. Tiene de ocupación, pero vamos, edificios viejos que no tienen más historia. Es un grupo de payasos que estuvieron actuando y los críos no, no expresaron nada. Inexpresivos, no se reían, miraban fijamente, triste. Incluso con cierto miedo, o sea, te llama por la atención como unos críos no reacciones ante ...ante unos payasos que normalmente cualquier crío sonríe. Eh, la han quitado la infancia. Totalmente. Se la, la han robado. La han robado totalmente. Sí, le han arrancado su, su alma y de, de niños y de niñas se las han arrancado. Joder, pues vaya. Esperemos que, bueno, seguiremos luchando ahí, eso está difícil. Sí, sí. Nos quejamos muchas veces también de, de los problemas que tenemos, pero siempre hay. Sí. Más problemas más grandes con lo que también hay que luchar Sí, lo importante es que la gente de aquí no tengamos un concepto de rechazo de xenofobia, de racismo por lo menos de comprensión, o sea, que la gente pueda entender que cuando vienen huyendo de, de una guerra, o sea, que a un padre eh, a un marido se le ponga de rodillas, se le ponga una pistola en la sien y se le obligue a ver el, la violación de su mujer y de sus hijas, para posteriormente degollarlas, que decir si, yo quiero que la gente entienda esas situaciones es eh, por qué vienen ¿Eh? eso de que sí que nos invaden de que vienen son terroristas de, de, que qué vamos a hacer nosotros con ellos así que para no bueno, se entienda cosa que haríamos nosotros por sí, supuesto sí, sí. eso lo tengo yo clarísimo Todavía, muchas gracias por Gracias, a ti, Pablo observamos el duro testimonio de, de Joaquín él nos transmite transmite su historia de, de, esos, de esos lugares tan, tan duros pero tan necesaria esa lucha que nadie habla. De la que muy poca gente habla, y en estos días de los que se, se difunden esos mensajes de, de odio, de xenofobia, es importante escuchar la realidad a pie de campo que han podido vivir personas como Joaquín y que nos cuenten de verdad las la situaciones tan duras que están viviendo esas personas. Bueno, Esto sí. la que que que se lo lleva él. pero que no que no hay ningún Que dicho digo, para Que Esa es quien me entrega. En la cifora lo ha dejado. Claro, es que me ha dicho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 No, las luces que veis no son de fiesta de, de, fiesta de que empecé bien, empieza la fiesta de la fecha de septiembre. Es que viene a visitarnos como siempre. Por aquí está de vuelta nuestro querido tren. Observamos una, dos, tres. Tres, cuatro, cuatro, cinco y seis. ¡Ojo! Tenemos seis personas. Uno de los pocos trenes a esta hora que vienen con más personas que vagones. Y siguen. ...ah, esa lucecita roja... ...otra cosa que no vamos a echar nada de menos... ...fíjate... ...yo creo que por la noche la gente lo va a agradecer... ...para poder descansar... ...efectivamente... ...aquí uno de los comentarios que más se escucha... ...es que la gente tiene muchas ganas... ...de echar de menos también... ...nos queremos mucho pero ojalá esto se consiga a todos, los, todos los frentes que hay aún abiertos, aunque sean ya menos, menos que antes, por supuesto, pero tenemos ganas de echarnos de menos, por decirlo así un poco de forma metafórica. Ojalá nos veamos en otras circunstancias, quedemos aquí a cenar, nos juntemos de vez en cuando, sigamos compartiendo... En el bulevar de soterramiento. Eso, en nuestro bulevar de soterramiento, en la plaza de soterramiento, que seguirá llamándose plaza de soterramiento, por siempre para nosotros, intentaremos que se, siga, se llame oficialmente Plaza de Soterramiento, cuando esto sea un precioso bulevar peatonal y eso, nos seguiremos viendo, nos seguiremos viendo y recordando que seguro que se logró una de las mayores reivindicaciones de, de la historia de nuestra, de nuestra querida ciudad y nuestra querida región, que esto no se olvida a nadie que es un problema regional, como ya hemos comentado y como están viviendo actualmente en Totana. Seguro que nos juntaremos en el futuro, vecinos de Totana, de Lorca, de Alcantarilla, de aquí, de, de Santiago el Mayor y, y de los barrios de alrededor. Y diremos, pues mira, pues vencimos, vencimos a todo el que se puso por delante, sin más, sin más armas que, que, que nuestro tesón, que, nuestra, que nuestras ganas de, de defender a nuestros vecinos y, y con eso es más que suficiente para conseguir cualquier, cualquier justicia social. ...que esto que no se olvida nadie... ...que es una importante lucha justa... ...por la dignidad de nuestro vecino. Llevamos ahora mismo... ...345 días saliendo... ...pero que la plataforma lleva luchando... ...desde hace 30 años... ...que esto no se habría conseguido... ...sin, sin su ímpetu, su tensón... ...su cabezonería y decir... ...no, vamos a conseguirlo... ...en 2006 consiguieron un... ...un, un acuerdo digamos... ...firmado ya por ...el, el, el, el gobierno regional... El, el de España y nada, al final, pues como todo, llegó la crisis y nada, ese acuerdo ya no valía, no había dinero para hacerlo. Y sin embargo, sí que se ha demostrado que hay dinero cuando se quiere y, y para lo que se quiere. Mira, ya ver, ya observamos un tren, ya ha cumplido la media y hemos contado una persona. Una persona... ¡buah! Uno de esos son vigilantes, no cuentan. De momento, una persona, dos vigilantes. Una persona, dos vigilantes. Correcto, ganan los vigilantes 2 a 1. a todo reñida la batalla. Pero en este tren han ganado los vigilantes por 2 a 1. 2 a 1. Primer partido lo han ganado los viajeros. El segundo lo han ganado los vigilantes. Estamos esperando el tercer tren, que sea el definitivo desempate entre qué vehículo lleva más ya se nos abren las vías después de nada más y nada menos que 15 minutos Pues es lo que tienen que soportar los vecinos aquí todos, todos, todos los días todos los días hasta aproximadamente 10 minutos las vías abajo ¿os imagináis con prisa? ¿os imagináis una ambulancia? ¿unos bomberos? ¿os imagináis que está da... no sé ...que os da un infarto lo que sea aquí en... en, en Santiago del Mayor... ...y tenéis que esperar a que venga la, la ambulancia... ...que está aquí a 20 metros... ...pero... ...pues nada, tenéis que esperar 10 minutos... ...así que esperemos que os desflojo porque... ...es la única oportunidad que tenemos... será fuerte, lo sé, pero... ...pero sí, es la realidad... ¿Es que vivir al sur? ...y no queremos que pase... Muchas veces no nos damos de las cosas, de las, eh, no hacemos caso a las cosas hasta, hasta que nos pasan. Por, por una vez nos podemos anticipar y lo vamos a conseguir, vamos a conseguir evitar eso. Vale, nos despedimos ya desde aquí de, de Paso a Nivel de Santiago del Mayor, ya la gente se va yendo, que mañana sigue siendo día laborable. Y ya damos paso a Cecilio desde Totana. Mucho ánimo, compañeros. Os seguimos desde aquí. Un abrazo. Buenas noches.